Gente del Pescador TV, ¿cómo les va? Bueno, miren, hemos recibido la última partida, ¿saben qué es esto? Esto se los voy a mostrar ahora sí, miren. La marca, acá está. Modelo 6mar, 18 libras, diámetro 6, 16.5 de diámetro. 8X, significa 8 hebras. Yo este multifilamento lo he utilizado en Itaibaté para trolear surubí, dorado, hasta he sacado un manguruyú de 30 kilos o un poquitito más. Tiene la, la virtud de que al ser 8 hebras es bien finito pero con una resistencia que es extraordinaria. Por eso un reel huevito de este multifilamento le entran 200 metros. En el que yo utilicé que era un a un PTR, me entraron 300 metros de multifilamento inclusive lo que hice fue cargar 100 metros ahí le hice un nudito corredizo de otro color volví a cargar otros 100 metros más hice otro nudo corredizo después cargué 100 metros más y sabía la distancia que más o menos estaba tirando eh, esto es realmente sensacional por lo que aumentas eh, la carga de un, un ri y la fortaleza que tiene realmente es descomunal 8.2 kilos Eso es por metro Calculo un nylon 16 que tenga 8 kilos de resistencia Es una barbaridad Directamente eh, ¿Es un producto costoso? Sí, es costoso Pero bueno, eh, si los decimos Para todos aquellos que lo estaban buscando Hemos recibido Una pequeña partida muy buena también hemos recibido este reel nuevo como para la pesca de pejarreo, aquellos que quieran hacer un ultra liviano, sonrisito como lo ven, bastante pequeño, con manija rebatible, pickup manual o automático, anti-reverse sin fin, donde para queda, registro de punto en la estrella, escuchen gente del pescador, esto es para ustedes, por más que aumente el dólar de acá hasta fin de mes, en el mes de abril, 2.990 pesos no existe únicamente por acá, ok? ¿Estás de acuerdo Mati? Vos qué decís, ¿está bien? Perfecto. Y me puede decir estos señuelos para dorados, para Trolling, cuánto que tienen que ir, pues yo no tengo ni idea. 2.200 pesos cada uno. Una ganga. ¿Cómo 2.200 pesos? Sí. 19 centímetros de largo total. Triples BMC. Calidad a nivel mundial, de 3 centímetros y medio de largo cada triple, ojos 3D y viene con efecto sonoro. Profundiza aproximadamente entre 6 a 8 metros, ideal para lo que es la pesca de dorado, surubí, pez limón, eh, impresionante. Los Xtreme de Colony salen como piña, los esperamos en Mariano Pesca. Ustedes vieron cómo me dejó este chico, mi hijo atrás, con la boca abierta. Y yo está, parecía la momia parecía como era el que decía el es que ya habla como un política le da mucha vuelta yo no, no, voy al hueso no, como que de vuelta. <risas> y le a pelear le mandaste la de la destapador la, la, no, el, no, no, no, el sacacorcho no. que tengo tengo un sacacorcho que cómo era el, el sacacorcho de, más, del pichichicho <risa> <del pichicho? risa> bueno gente si quieren venir a ver el sacacorcho lo sé. en el Ahí está. <risa> hasta la próxima